La familia, ¿cómo estáis? ¿Queréis ver nuestras hormigas? En este vídeo vamos a ver cosas que ocurrieron antes del verano. verano. ¿Empezamos? Sí. sí. Empezamos con nuestro repaso en las colonias. Estas imágenes son de hace varios meses, justo antes de empezar el verano. Qué bien y con qué cariño cuida cosquillitas de su prole. Disfrutad de la tranquilidad de estas imágenes, ya veréis en el próximo vídeo. La locura. La locura. ¡No, mira! Esa pupa oscurita está a punto de ser una hormiga adulta completamente funcional. Aquí se la ve mejor. Al contrario que las lasius, este género no crea capullos donde hacer la metamorfosis. Es muy curioso. Y por fin ya una noche de una mesa. Parece que les molesta un poco la luz, ¿verdad? Y mirás, mirás. Esta es la mini caja de forrajeo que le hemos puesto. ¿Cómo ha aumentado su número en pocos días? ¿Y qué ordenadas son? Mirad, en un lado están ellas y en otro almacenan el grano que les hemos ido dando. Y esta es nuestra alasius arbolita. Parece una colonia sana, que sí? Pero nos preocupa un poco. Van pasando los días y no aumenta su tamaño como debería. Si comparamos con el vídeo anterior, se ha reducido el número de huevos y larvas notablemente. Creemos que están estresadas debido al gran tamaño de su nuevo hormiguero. A ver si con suerte en próximos vídeos os podemos contar otra cosa. Esto que vemos es el resultado de una batalla entre Crematogaster scutellaris y una Stapinoma SP. No pudimos grabar la batalla, pero las vencedoras finales está claro que fueron las Tapinomas. El campo de batalla está sembrado de restos de Crematogaster. Esta era la entrada del hormiguero satélite saqueado. Todavía sigue custodiado por el cuerpo ya sin vida de la última defensora. Este hormiguero lo habíamos visto varios días atrás, y aunque había un estapinoma que andaban cerca, parecían evitarse unas a otras. La verdad, no nos esperábamos el desenlace final. Por suerte para ellas, el hormiguero que perdieron no era el principal, y todavía se las puede ver corretear por los alrededores aunque de vez en cuando tienen algún encontronazo. Peor suerte todavía han tenido las mesor que veremos a continuación. Días después de estas imágenes, el hormiguero había quedado aniquilado por también una estapinoma. ¿Veis cómo tienen de abierta las mandíbulas? Están defendiendo la entrada a su hormiguero, y aunque la fuerza que tienen es muy alta, no pareció ser suficiente contra el gran número de enemigas que la rodeaba. Y aunque parece que estas tapinomas son invencibles, nada más lejos de la realidad. Esta pequeña avispa las va acechando y capturando una por una para comérselas. ¿Habéis visto? Hemos tenido que ralentizar el vídeo para que se aprecie. Y eso es todo en el vídeo de hoy. A no haber ninguna pregunta, pues aquí se acaba. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!